Armonía. Ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundo un par de veces y deja que tu cuerpo se relaje completamente. Imagina que estás sentado sobre una gran nube amarilla. La nube es suave. Y te pones cómodo en ella. Estás planeando alto, muy alto sobre la tierra. Ahora, miras hacia abajo y a lo lejos ves la tierra. La tierra se ve como una pelota pequeña. Si miras detenidamente... Puedes distinguir territorios y océanos. ¿Qué países puedes ver? Regresas tu atención a ti mismo y disfrutas del estar sentado en la nube. El sol brilla en tu rostro y tu mente se llena de una luz brillante. Nota lo cálida y acogedora que es la luz. Ahora, imagina que la luz del sol se esparce por todo tu cuerpo. Desde la cabeza, a tus manos y a cada uno de tus dedos, bajando por tu estómago y espalda hasta llegar a tus pies. Imagina que esta luz brillante se derrama sobre la tierra alcanzando a todas las personas, a los animales y a la naturaleza. El mundo entero es bañado en esta luz hermosa y todos se sienten bien. Cuando lo sientas oportuno, Comienza a sentir nuevamente tu cuerpo y abre los ojos. Puedes sentir armonía en tu interior y te sientes bien.